Bienvenidos y bienvenidas a este canal de Youtube el cual está dedicado a los objetivos desarrollados por la ONU para el cambio climático, donde nos centraremos en cuatro de los 16 que presentan. Trabajo decente y crecimiento económico, paz, justicia e instituciones sólidas, producción y consumo responsable y acción por el clima. En este canal nos enfocamos en estos dos últimos. Llevemos a debate estos temas.